Chine Chikun. hoy vamos a practicar el método básico que se llama la Chi, que básicamente es abrir y cerrar, es un movimiento muy sencillo que sigue el movimiento fundamental de la vida que es abrir y cerrar, toda la vida, cada célula de nuestro cuerpo para hacer sus funciones, solo abre y cierra. Los músculos abren y cierran. Nuestro corazón abre y cierra. Vamos a hacer con la energía de nuestro cuerpo ese movimiento. Así que nos preparamos. Eh, separamos los pies al ancho de las caderas. Dobla ligeramente las rodillas. El cuerpo está relajado, erguido. Siente que se elevan desde tu columna by la corona se eleva la barbilla ligeramente hacia adentro la cabeza relajada la frente relajada los ojos, el rostro relajado una sonrisa en los labios las cervicales relajadas y relaja todo el cuerpo abre ligeramente el Migmen. Mikmen, mete ligeramente el abdomen y abres entre la segunda y la tercera lumbar. La cadera naturalmente va hacia adelante y las rodillas dobladas y siente tus pies y tus plantas de los pies en contacto con la tierra. Hombros relajados, brazos hacia la tierra, siente todo tu cuerpo relajado. Naturalmente levantas los brazos, elevas los brazos a la altura de el, del ombligo, tus codos ligeramente separados del cuerpo, hombros relajados, codos colgando de los hombros y las palmas una frente a la otra completamente relajadas contacto con tu cuerpo y observando tu cuerpo abre y separa las palmas y cierra las palmas se acercan y de nuevo abres y tu cuerpo se expande y cierra y las palmas se cierran de nuevo abres y tus codos abren primero. Y luego cierran Y tus palmas se acercan. Y abres y tus codos separan las palmas. Y expandes. Y cierran. como quieras solo mantén tu cuerpo relajado la mente por delante primero la mente guía el chi y expande y el chi sigue a la, a la mente y cierras y el chi cierra esta es una experiencia muy sencilla que te permite sentir Sentir el Chi te permite tener la experiencia del Chi en tu cuerpo, en tu campo y en tus manos y en tus brazos. Y lo realizas por un rato lo suficientemente prolongado, vas a sentir el Chi circula por tus brazos, el Chi circula hasta tus codos, tus hombros y es un ejercicio sumamente sencillo, sumamente efectivo para que el cuerpo se llene de energía y que el cuerpo recupere su balance natural. Abrir y cerrar. Para finalizar. Para finalizar, recogemos el chi, las palmas, traen el chi y lo traes y colocas caballeros, la palma izquierda sobre el ombligo y la palma derecha sobre la palma izquierda y las damas, la palma derecha sobre el ombligo y la palma izquierda sobre la palma